Hola, soy José Luis Chaure de PRS, estoy en los estudios de Adagio en Barcelona y hoy me cuento con el guitarrista Javier Sánchez. ¿Qué tal Javi? Muy bien José, ¿qué tal? Bien, todo bien. Eh, venimos a presentaros las series PRS SE, que constan de tres modelos básicamente, que son en caoba el modelo 20, en Obancol el modelo 40 y en Arce el modelo 50. El modelo 20 es el que está hecho en aros y fondos de caoba. El modelo 40, que es el que tengo en mis manos, está hecho en fondos y aros de Oban Obancol, que suena así de bonita. Y la que tiene Javi es el modelo 50, que está hecho en aros y fondos de arce. Javi, sé que estás usando modelos PRS en tu gira, la última gira que estás haciendo con Melendi, que llevas ya un, unos cuantos años. Cuéntanos tus experiencia con los nuevos modelos SE. Pues llevo la serie 40 y la serie 50. La serie 40 la llevo afinada a un tono baja y la serie 50 la llevo afinada a afinación estándar. Y la verdad es que estoy encantado, salen súper bien. Entre las demás guitarras somos muchos guitarristas tocando en esa gira y esta guitarra se toca genial y sale muy bien entre todos los demás guitarristas, en la mezcla, ¿no? Sí, y estoy encantado, súper cómoda de tocar para mí. Eso te voy a decir, si es cómoda y si, sí. por ejemplo, tienes problemas con el, con el feedback, con acoples o con ese tipo de cuestiones. No especialmente, a una de las dos le tengo puesto una un, un tapaboca, pero no, no especialmente, Dep también depende mucho del recinto en el que toques, como siempre, no solo de si la guitarra no tiene feedback, es donde la tocas. Claro. Pero yo por ahora... No he tenido problema. ¿Te es cómodo el sistema de tener el, el volumen y el tono carenado en la boca del, del instrumento? Sí, la verdad es que está bastante cómodo y así no haces eh, agujero a la guitarra. O sea, no tiene un agujero a la guitarra como tal. no Está bastante accesible y bastante cómodo. Bueno, vamos a tocar un tema. Yo voy a usar el modelo 40, como os he dicho, en aros y fondo en Obancol, una madera del estilo del Palo Santo. Y Javi va a usar el modelo 50 con aros y fondos en arce.